Vamos a hablar de la China Suárez. Sí, siempre es noticia la China, Tano. ¿Por Rarísimamente. ¿En este, caso? en este caso, te cuento, viajó a Qatar. La gente la critica por lo que sea. Ya sos la China Suárez, parece que tu nombre es sinónimo de crítica. Eh, la China viajó, contratada por la plataforma Star Plus, a Qatar. Lo que va a hacer es una serie de programas donde lo que hace la China es mostrar cómo se prepara Qatar. ...para el Mundial. Uh -huh. No solamente los estadios, sino cómo se prepara todo el ámbito comercial, hotelero, turístico... ...para soportar la cantidad de turistas que van a llegar a ese país. Claro. Entonces, Star Plus hizo una serie de programas para la Argentina y contrató a la China Suárez. La China, en realidad, hay diferentes versiones. Dicen que en una localidad le pidieron, por favor, que se tapara la cabeza. Entonces, eh, pidió prestado el famoso velo a alguien se lo prestó y se cubrió la cabeza. Uh -huh. Eso hizo que, ante la duda, si lo hizo por esnovista, por buscar imágenes más, más atractivas, o realmente porque en esa localidad le pidieron que se tapara la cabeza, sí. eh, levantó una gran cantidad de críticas. Uh -huh. Gente a favor, diciendo, hasta con la cabeza tapada te ves hermosa, y otra gente diciendo que la China termina con este tipo de fotografías, avalando... Una cultura que eh, es de maltrato a, la, a las mujeres, donde en esa cultura las mujeres no tienen posibilidades de absolutamente nada y demás. Y que sacándose una foto de este tipo, ella uh -huh. avala eh, sí. esa, esa cultura. La verdad es que eh, creo que lo único que hubo detrás de esto, me parece a mí, sin ánimo ni de defenderla, ni nada por el estilo, es simplemente unas imágenes acordes, al lugar donde estás, y si sobre todo en esa localidad le pidieron que se tapara la cabeza, me parece también respetuoso de la cultura del lugar, por más que podamos decir no estoy de acuerdo con la cultura de este lugar, eh, digo, el lugar impone las reglas, sin sí. ningún lugar a dudas, de hecho se le ha pedido a las mujeres no que se... ...manejen según la cultura de Qatar... Uh -huh. ...pero sí que tengan un que poquito tengan cuidado, de... Claro. ...un poquito de cuidado... ...a la hora de mostrar más o menos piel... ...van a llegar a un lugar... ...donde va a ser mucho calor... ...¿sí? Y las argentinas... Eh, ...creo que es, todos estamos acostumbrados a, a, a... ropa muy liviana, ¿no? shorts uh -huh. muy cortitos... ...remeras escotadas... ...y lo que se pide ahí es que no se muestre... ...tanta piel... Claro. ...¿sí? Es, es el único recaudo... ...que se ha pedido un poco por la cultura que ellos tienen, nada más. Pero, pero no se ha pedido, por ejemplo, que las mujeres se tapen la cabeza. Claro. Bueno, por hay eso... que ver, ¿no? El Mundial va a ser un episodio fuertísimo para Qatar. Vamos Muy a ver fuerte, cómo reaccionan, ¿no? porque ahí pasa de todo, así que hay que ver cómo también las autoridades de ese país, que es, es, es bastante cerrado, bueno, cómo reaccionan. Ahora, al principio se hablaba de mucha mano dura, yo no creo que eso pase, No, no pero no va tampoco a pasar. me parece que va a haber una situación común o parecida al resto del A mundiales. ver, vos decidís abrir tu país a todo tipo de culturas me parece que es respetuoso respetar la cultura de Qatar pero que Qatar también tiene que respetar las culturas que van a ir entrando en ese país pero ¿no? son raros Rodri, no es sí, tan simple sí. a, lo que a vos te parece del otro vos lado que para él, y pero no viste que así. también con Rusia en un momento no, era pero no vamos a lo que va a pasar en Rusia sí, va a ser tremendo es, y no sé qué pero me y parece no pasó que son totalmente nada, acá estamos hablando ya de otro me parece a mí de otro nivel no también de ...de situaciones... ...pero bueno... ...el mundial viste modifica todo... ...veremos si, si son tan rígidos... ...como en la previa... ...algunos dicen que van a ser...